Eh, para llegar a este templo que ven atrás, eh, caminamos a lo largo de, de una avenida larga, llena, llena de puestitos de todos los que de todas las cosas que no necesitan, pero que se quieren comprar igual. Hay muchas cosas que ya vi en el Channel Town de Londres, así que hay que tener cuidado también. Hay que saber diferenciar qué es lo japonés, qué es lo chino. Pero bueno, hay muchas cosas bonitas, muchas cosas con gatitos. Con dibujos de gatitos. Y este, este templo que está atrás es el, digamos, como que es el al final, el templo principal porque hay una entrada muy bonita, allá hay otra entrada. Y nos detuvimos acá porque vimos que había mucha gente que anudaba cosas, papelitos. Eh, ahí ven, en esos tomen 100 yenes que parece un montón de plata pero 100 yenes 100 yenes a qué equivale? 100 yenes equivalen a? medio pound medio, medio, media libra, 50 centavos de libra pero no sé 6, 7 pesos, pesos argentinos 10 pesos, bueno 6, 7, 8 pesos argentinos uno lo que hace es uno tiene que pedir un deseo Como una Esta costelera, lacha, ¿no? Ah, no me acuerdo qué deseo, a ver qué puedo pedir Guita, guita y guita Ah no, eso no No sé, a ver qué puedo pedir Esa debe decir en versalto, ¿no? No, no lo hice ahí, bueno Ay, eh, eh, no, no sé qué pedir Bueno, mm. ah, vale, vale bueno. Un Listo. Una vez que pedí mi deseo, de este agujerito, saco un palito. Tengo que agitarlo hasta que salga el palito. Claro, tengo que agitarlo hasta que salga el palito. Ahí salió. Bueno. Oh, pero yo qué sé. Bueno, compararlo con la. otra. Bueno, entonces ahí. este palito tiene un número creo, no sé. Y entonces tengo que buscar en los cajoncitos sí. dónde está esto. Ah, pongo mi, mi contribución primero sí. Mi contribución De y ahora le voy a pedir un amable japonés no pero buscas comparada ayude. acá mira, a mira. Ver. A ver, una ver. Sí, esta crucecita y crucecita esta no esta no. A Crucecita, esta no esta esta no. esta esta esta esta esta ver, saca el dedo, querido. Sí, esta bueno. ¿qué tengo que sacar? Eh, una hojita de este de este cajoncito ¿sí? y acá me va a salir algo si es bueno o malo no bueno mala suerte está todo en japonés acá está claramente explicado sí pero por suerte está en inglés del Más otro lado y me salió que este es el número 86 la mejor la suerte me salió todo se te va a realizar si miras las flores desde el palacio, eh, enfrentando el sur. Ah, dice que tesoros en vehículos van a llegar a mi casa. Vas a ser muy virtuosa. Con el, learning, bueno, con el aprendizaje, también puede ser... Tienes que poner el palito de sí. vuelta en... Ah, y te van a invitar al palacio, oh, ojalá que es el de Buckingham, y, eh, y tu deseo se va a realizar. ¡Ay! Bueno, y mientras andes a caballo, de buena gana, eh, todos te van a... no sé cómo es que es, todos te van a alabar. Sí. ¿Tus deseos se realizarán? Sí. El paciente, o sea, si yo deseo por una, una salud, el paciente se eh, pondrá mejor. ¡Ah! El artículo que perdiste lo encontrarás. La persona que estás esperando va a venir. Construir una nueva casa o, y mudanza va, va a ser buena, ambas cosas buenas. Es bueno hacer un viaje. ¡Ay! Eh, eh, tanto el eh, matrimonio Como el empleo serán buenos Ay, me salió todo lindo Bueno, como me salió todo lindo Me lo llevo a mi casa, esto me lo enmarco Ah, pongo el palito Pongo el palito de vuelta Y como me salió todo lindo Vieron que no hice trampa, eh Porque entonces, Bueno, y esto como todo lindo Me lo llevo a mi casa Si me hubiese salido mala suerte Si me hubiese salido algo acá malo Entonces sí, lo tendría que haber he eh, hecho un doblete y, lo, un, y después un nudito aquí para que se quede aquí la mala suerte digamos. bueno, estoy muy contenta me salió todo lindo me lo llevo a casa